Bienvenidos a todas y todos el día de hoy. Para nosotros desde Open Lab es realmente un placer el espacio que tenemos el día de hoy con una gran conversación con niñas y mujeres que nos inspiran. Porque, como saben, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, pues un poquito para contarles eh, de, de dónde viene este día. El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió establecer el Día Internacional Anual eh, para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y en la tecnología. Entonces, este día es muy fundamental. Eh, cada día existe más y más participación de niñas y mujeres en la ciencia, pero hoy también, también queremos ver cómo ha sido la trayectoria, cuáles han sido las, digamos, experiencias positivas, a lo mejor las trabas o las dificultades, o simplemente cómo estas mujeres están participando en, en estos espacios científicos. Entonces, eh, muchas gracias a todos quienes nos, nos están acompañando el día de hoy. Eh, pues seguramente también detrás de, de las pantallas eh, también tenemos mujeres... Y niñas que nos están inspirando día a día, así como las que el día de hoy tenemos de invitadas. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos la participación de cinco grandes mujeres y, bueno, una niña. Eh, entonces, eh, vamos a estar desde, las, desde ahora, desde las 4 de la tarde hasta las 18 horas y estaremos con cada una conversando y enterándonos un poquito más de su vida y cómo ha sido toda esta trayectoria dentro de la vida científica. Entonces, eh, bueno, es un placer eh, compartir con ustedes eh, y vamos a, vamos a presentar a una de nuestras primeras eh, invitadas, a nuestras dos primeras invitadas, que además tenemos una, eh, bueno, una linda coincidencia de que estas invitadas son madre e hija. Entonces, sí, eh, voy a presentar a Anne sophie y Ana Gabriela Valdivieso. Les voy a presentarlas y ya las pondrán en, en pantalla sí. luego. Pero vamos a empezar con Anne-Sophie Luis. Eh, ella tiene seis años, ¿sí? cursa segundo de básica. Es una niña apasionada por la tecnología, que ama eh, pues, la cultura, el arte y la naturaleza. Y desde los cuatro años inició con la programación en Scratch y actualmente programa en Pictoblock. A los cinco años participó en el Foro Nacional de las Niñas y las Mujeres en las TIC realizado en Ecuador con el aval de la UIT. A los cinco años y medio participó del proyecto de investigación de democratización del aprendizaje ...de la inteligencia artificial, el día 4K12, financiado por sedia y varias universidades. Actualmente está participando en el concurso mundial de inteligencia artificial y coding eh, y que este concurso está organizado por Stempedia con un proyecto que se llama Truth Face... Eh, TrueFace es un sistema de reconocimiento, eh, reconocimiento facial que, asociado a los datos de las personas, permite muchas aplicaciones como seguridad, pagos digitales, control de pandemias, etcétera. Entonces, bienvenida a Anne-Sophie Luis, que pues ya estará también con nosotros aquí en la pantalla. Y ahora, antes de continuar, ¿cierto?, con la conversación, quiero presentar también... A la madre de Ansofi, que es Ana Gabriela Valdivieso, que también es otra maravillosa científica que nos está acompañando el día de hoy. Ella es ingeniera en electrónica con especialidad en redes y comunicación de datos por la Escuela Politécnica del Ejército. Es máster en Big Data y Business Intelligence eh, por la Universidad Católica de Murcia y es también maestrante en redes de información y conectividad. Eh, su experiencia laboral y, y tiene una experiencia laboral y profesional por más de 17 años en el área de tecnologías de información y comunicación. Eh, se ha desarrollado en Ecuador y España. Sí, es asesora y consultora senior para el sector público y privado a nivel nacional e internacional en temas de nuevas tecnologías, big data, transformación digital, industrias 4.0, Business Intelligence, desarrollo de políticas públicas, inclusión digital y tecnológica, tecnología y género, economía digital, gobierno digital, transferencia, transparencia y, y datos abiertos, y entre otros tantos temas que son maravillosos e importantes en el tema de la transformación digital y de la equidad eh, de género y regulación eh, de, de estos temas. También posee un amplio conocimiento técnico en la creación y planteamiento de desarrollo e implementación de políticas públicas y planes nacionales para la democratización, inclusión e innovación en tecnología, seguridad y regulación nacional e internacional del sector de las telecomunicaciones y las TIC. Pues eso, como ven ustedes aquí, tenemos a dos personas, a dos mujeres increíbles, eh, que además pues eh, seguramente también serán tan increíbles como todas las personas que nos ven atrás, de, como que, que tenemos ahora también viéndonos con nosotros. Bueno, bienvenidas, eh, bienvenidas a las dos, Sofi, sophie eh, Gracias. Y bienvenidas. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes con todos. Voy a agradecerles por la invitación a este foro tan importante en un día tan significativo como es este de las niñas y las mujeres en la ciencia. Eh, lo importante de tener estos espacios, poder intercambiar información, poder eh, servir de inspiración para otras niñas y sobre todo poder visualizar el rol que tenemos las mujeres dentro de la ciencia y la tecnología. Así es, pues bienvenidas y muchas gracias por aceptar eh, participar y compartir con, con, con todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Igual, eh, pues eso, queríamos empezar una conversación, una conversación. También quiero, ojo, quiero invitarles a todos los que están viéndonos, a quienes están viéndonos, ¿cierto? Que eh, participen en la conversación, que nos envíen sus preguntas, eh, pues vamos a ir conversando y seguramente habrán preguntas, envíennos sus preguntas, estaremos pendientes de esta interacción. También pueden par eh, participar en la conversación con el hashtag Mujeres en Ciencia, eh, y bueno, entonces esperamos también poder ir conversando con ustedes, con todos quienes nos están viendo, ¿ok? Entonces vamos, eh, vamos a empezar esta conversación eh, y vamos a empezar un poco con Gaby y luego vamos a ir también interactuando con Anne-Sophie, si les parece. Eh, en principio, bueno, queríamos saber, eh, Gaby, eh, ¿cómo tomaste la decisión de, tomar, de estudiar una carrera STEM? ¿Qué te motivó? ¿Cierto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo has sentido esta experiencia? Cuéntanos. Bueno, eh, toda la, todo el, el tiempo cuando yo fui niña siempre tuve mucha inquietud por los temas tecnológicos. Me gustaba eh, mucho todos los temas relacionados con la ciencia, con la investigación. Y yo tenía dos opciones en mi vida, la una ser médico o la otra ser ingeniera electrónica. Y finalmente me decanté por la ingeniería electrónica porque... Creo que era el lado que, que más pesaba en mí, la parte tecnológica. Entonces, eh, decidí aceptar este reto, decidí asumir el reto de, de entrar a la, a la carrera. Y lo digo reto porque al final para las mujeres eh, no es sencillo cursar una carrera técnica que está estereotipada normalmente para hombres. Y claro, una carrera donde eh, yo era prácticamente la única mujer en medio de... De, de, de todos los hombres. Entonces, es, es retador. Es, fue, es, ¿Hace qué tiempo, Gaby, esto? Bueno, yo eh, me gradué en el año 2002 de Ingeniería Electrónica y yo les cuento un poco mi experiencia porque normalmente eh, mientras estamos en el cole, mientras estamos en el núcleo familiar más protegidos, eh, estamos dentro de una burbuja, pero cuando ya tenemos que salir al mundo real, que ya es el mundo académico eh, universitario, yo salí de un colegio, que además era un colegio católico de monjitas, un colegio solo de, de, de chicas, de niñas, y entré a una universidad de militares. Entonces, claro, yo tenía, cuando entramos al, al prepolitécnico, eh, éramos como unas 120 personas, de las cuales estaba solo yo como mujer. Entonces, eh, es un reto porque es como que tienes toda la, la gana de entrar, quieres comerte el mundo a los 17 años, pero entras como un futbolista que tiene el partido de su vida pero está lesionado. Entras con ese miedo, con él, esperando lo que, lo que te toque porque, claro, es, es un, un mundo totalmente diferente y luego cuando te ves sola, entonces, eh, yo creo que, que requiere de, de muchísima interés, de muchísimas ganas, de, de nunca quedarte callada, de siempre decir lo que tienes que decir, de luchar por tus sueños. Entonces, todo este proceso que, que, uno, que, que al final yo viví dentro de la universidad fue maravilloso porque terminó forjándome mi carácter, que, que de hecho ya venía eh, formándose, pero creo que la universidad terminó de modelarme, de modelarme en la parte eh, personal, en la parte eh, de, de, de carácter. Y eso me ha permitido a mí eh, llegar a donde yo he querido llegar. Muy bien, Gaby. Y esto, justamente, como tú mencionas, bueno, dices, llego un poco lesionada, ¿no? Eh, cuéntame esto un poquito más, sobre todo, eh, si tú sentiste discriminación en el área de desempeño, no, sea tanto durante la carrera como ya en el inicio no, de esa trayectoria amplia que tienes del día de hoy, cuéntanos. Sí, definitivamente, sobre todo en Latinoamérica, es un factor muy común el tema de la violencia de género, la discriminación y los estereotipos sociales que se van creando en torno a las carreras técnicas y en especial a la ciencia hay carreras que están dentro de la ciencia que son más asequibles para las mujeres, pero hay otras que toda la vida han sido solamente de hombres, en teoría de hombres, porque en, na, nadie ha dicho que son solo de hombres, pero sí se han publicitado. Entonces, claro, cuando yo te decía uno entra lesionado es porque tú sabes, socialmente te han venido diciendo tu entorno, no, no en mi casa, afortunadamente en mi casa siempre mm. tuve, tuve el apoyo y eso me, me ayudó a mí muchísimo pero socialmente, incluso en el colegio, ¿y qué carrera vas a elegir? Pero esas carreras son carreras para hombres, ¿estás segura que quieres eso? Entonces siempre te van eh, cerrando un poco el, el túnel por el que tú vas uh -huh. y cada vez te sientes un poco más comprimida y dices, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Esto es lo que yo quiero o esto es lo que yo voy a poder hacer? Entonces, eh, por eso no entra como... Tienes el partido de tu vida, pero entras medio lesionado hasta que ya entras a la cancha y te das cuenta que el juego es igual para todos y que tú tienes que hacer exactamente lo mismo que hacen todos y mejor, porque además todos los ojos están sobre ti. Claro. Porque claro, al ser 40, 50 personas en un curso, los 49 hombres no están con una lupa, pero la mujer sí está con una lupa encima. Sí. Entonces, eh, lo que te he comentado del tema de discriminación, yo en la universidad tuve varios episodios de discriminación, incluso tenía yo un profesor, no voy a decir su nombre por, por reserva, sí. pero uh -huh. este profesor tenía todo un estigma de, de las carreras que son estrictamente para hombres y nunca llegó a decirme señorita, cuando tomaba lista siempre decía señor Valdivies, le costaba decirme señorita. Entonces, sí. me tomaba exámenes diferenciados del resto, me sí, sí. sentaba en el escritorio del profesor. O sea, una cantidad de cosas que, bueno, ahora afortunadamente ya el todo, todas estas cosas un poco son pasado, ¿no? Pero nosotros uh -huh. tuvimos que vivir. Tal vez mi hija nunca las viva, pero yo sí uh -huh. las tuve que vivir. Y es en el proceso que uno va labrando el camino para que las nuevas generaciones ya no tengan que pasar por esto. Totalmente. Y luego no en el trabajo igual... Yo eh, tuve la suerte de eh, terminar la carrera muy rápido, incorporarme a trabajar y luego tuve una oportunidad buenísima para ir a trabajar en Barcelona y eso me abrió a mí muchísimas puertas y cuando yo regresé acá, eh, yo estaba en el sector público, pude ocupar muchos cargos de relevancia, fui viceministra de Telecomunicaciones, presidí el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, fui subsecretaria de Tecnología, entonces, era como que mi, mi, mi carrera profesional había ido muy rápido, ¿no? Pero claro, tú te encuentras cuando tú entras, y sobre todo en el sector público, en el sector privado, quizá la dinámica es diferente, te encuentras con una puerta, pero de esa puerta, el 2% te ayuda a abrir la puerta y el 98% te esconde la llave. Entonces es súper difícil ser mujer y ser joven y tratar de entrar a un entorno que históricamente ha sido ocupado por hombres. De hecho, yo fui la primera mujer en toda la historia sí. del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en presidir el consejo. Yo fui la primera mujer en, en ser subsecretaria de, de sí. Telecomunicaciones, en ser viceministra de, de TIC. Entonces, eh, es como que vas eh, logrando cosas que te van costando mucho, sí. pero es satisfactorio porque vas allanando el camino para otras mujeres. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Gaby, por eso, por ese, por esa apertura, ¿no? Porque la verdad es que, como tú bien dices, eso es ya un precedente que permite a otras mujeres ocupar esos cargos también, con la seguridad de que lo has desempeñado bien y que, evidentemente, pues se ve todo este talento que tenemos las mujeres, que además, bueno, no, tanto hombres como mujeres tienen talentos y, y, y evidentemente eh, a veces se pierden el talento de las mujeres por estas discriminaciones, por estos estigmas que, que existen, ¿no? Y solo recalcar el tema que tú hablabas de, del tema de las lesiones, ¿no? Que, que si lo podemos ver en este contexto, hablamos de lesiones culturales, a veces, bueno, afortunadamente en tu caso no en la familia, pero sí en el sistema educativo, entre lo que te dice la gente, ¿no? En, en toda la cuestión, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eh, nos alegra mucho saber tu historia, que nos cuentes, que nos comparte, porque eso es lo que queremos, ¿no? Inspirar a tantas otras mujeres y por eso también y, y un poco para pasar también, antes de pasar a, a, con and sophie yo quería decirte, ¿qué recomiendas, cierto, a, a estas jóvenes mujeres que apuestan eh, por la carrera steam eh, Pues eso, ¿no? Tú tienes a tu lado ya una gran mujer, bueno, una gran niña que, que ya está pues en camino a eso. Y supongo que y habrás hecho todo ese proceso también con ella, ¿no? De decirle, bueno, haz lo que tú quieras, haz lo que tú sueñes, ¿no? Y, y un poco eso, pero cuéntanos, como entre la experiencia, cómo ha sido con tu hija y qué les dirías a todas estas mujeres, ¿no? Que, que, que están pensándoselo o que les gustaría y a lo mejor todavía tienen un poco de miedo por, por el sistema en el que, el que estamos, Gabi. Sí, yo creo que todas las mujeres que hacemos ciencia, tecnología, deberíamos ser ese modelo inspirador o ese espejo en el que quisimos vernos cuando éramos niñas. Tenemos la obligación social de hacerlo, eh, y con mi hija lo he hecho desde muy pequeña, ella ha vivido tecnología desde pequeña, y cuando digo vivir tecnología, no quiero decir que ella es una persona que haga uso excesivo de la tecnología. De hecho, ella no tiene contacto con el teléfono móvil nunca. Ella tiene 30 minutos al día de pantalla, que es ver un programa de televisión supervisada y nada más. Entonces, la idea es que logremos que la tecnología apoye en la educación de nuestros hijos pero Ansofi está en el camino de ser una productora de tecnología, no una consumidora de tecnología. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar. Entonces muchas personas me dicen, pero es tan pequeñita y está involucrada en estos temas. Sí, porque la democratización de, la, de las tecnologías de en edades tempranas es fundamental para el rol que los niños que van a ser la generación futuro, esta generación totalmente digital, tienen que desempeñar a futuro y ellos tienen que estar capacitados en estas nuevas habilidades digitales. Algo que nosotros tuvimos que ir adquiriendo, yo adquirí estas capacidades digitales a los 30 años, todo mm. lo de programación, eh, inteligencia artificial a los 36, 37 años, por eso es importante que desde pequeños vayamos formando en ellos. Eh, o vayamos eh, manejando estas habilidades que son importantes para la vida futura. Y lo otro, lo importante que es inspirar, no eh, yo les voy a contar una experiencia. Estuvimos en un concurso eh, de visibilización de mujeres científicas, un concurso que lo organizaba la, la Universidad Pompeu Fabra y estuvimos un grupo de mujeres científicas trabajando con niños de, de, de escuela y el concurso consistía en intentar romper los estereotipos sociales ligados a las carreras tecnológicas y a las carreras de STEM. Y la primera dinámica que hicimos con los niños, éramos cinco mujeres cada una, con teníamos eh, una Ph.D. En, en ciencias de la informática, estaba también una eh, informática forense, y así varias, varias personas, estuvo con nosotros eh, María Encalada también, entonces, cuando nosotros nos presentamos a los niños, nunca les dijimos que éramos, solamente nos presentamos y les pedimos a ellos que dibujen a una persona que sea PhD o que, tenga, o que haga tales actividades, describiendo nuestras actividades. Todos los niños dibujaron hombres y la única que dibujó cinco mujeres fue la Entonces, es un poco con el. Con el paradigma que creces, ¿no? Sabes que no creces con prejuicios, que no creces con estigmas, que no creces con estereotipos, que desde pequeños sabes que la ciencia no tiene género, que la participación de los niños en todos los temas de sociales, académicos es importante, y mientras más pequeños comiencen mejor. Entonces, es, es como... Tú, tú vas notando esto, ¿no? Y nunca en mi vida le he dicho, no, esto no es para ti o esto tienes que hacer. Es lo que ella va viviendo, porque los niños van aprendiendo de la experiencia de lo que viven. Entonces, de, no ha sido difícil a ella introducirle en este mundo, porque ella sola ha ido tomando esta... Eh, y ha ido por este camino, ¿no? Obviamente apoyada, apoyada por mí, supervisada por mí, pero... Ella ha ido caminando y ha ido haciendo ya su pequeño camino a sus cortos seis años, pero ya comenzó, que es lo importante. Así es, y muchas felicitaciones también por eso. Y bueno, eh, definitivamente, bueno, yo en cambio investigo todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital y ese es mi, mi campo científico. Así que para mí también es esencial todo lo que has dicho y, y, y además de la necesidad e importancia de este acompañamiento aparental en estos procesos de apropiación de la tecnología y como tú mencionas incluso ir más allá a la producción tecnológica, ¿no? a la innovación, a la pues eso ¿no? A aportar realmente con, con, con muchas cosas que necesita el mundo. En fin, ahora vamos a, a, a hablar con anne también que, que bueno también es parte de, de, este, de este espacio que estamos ahora y eh, a nosotros nos gustaría saber Sofi, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la programación? Cuéntanos. Desde los cuatro años yo programo en Scratch y fue mi mami quien me enseñó a programar. Muy bien. A ver, entonces, desde los cuatro años tú empezaste. ¿Y qué fue lo que te animó a empezar a aprender, por ejemplo, esos temas de inteligencia artificial? Yo amo los robots, también me gusta mucho que los robots hagan muchísimas cosas y... Y te da curiosidad esa parte, el poder eh, también... Y la robótica. Es... Ok, y bueno, y entonces yo sé que recientemente tú participaste en un botcamp de inteligencia artificial. Entonces cuéntanos un poquito más cómo fue esa experiencia. Fue una experiencia muy buena, fueron cinco días, de, cinco días de experiencia y habíamos muchísimos niños, todos habíamos hecho muchísimas cosas, tuvimos que superar muchos proyectos, pero me fue muy bien. Mm. Y al final, ¿en qué resultó ese vodka? ¿Qué, ¿Cuál fue el producto final? Un... un... proyecto para para ya finalizar el claro. proyecto muy bien muy bien y, y cuéntanos ya así en todo este proceso que tú has estado programando que te interesa mucho la inteligencia artificial que pues has tenido eh, diferentes experiencias en, en estos eventos eh, donde puedes además aportar cierto y ¿Qué es lo que te llevó a este interés? Por ejemplo, cuéntanos, ¿qué es lo que más te inspira de tu mami? Ella una vez se fue a la NASA. ¡Wow! Mm -hmm. ¡Wow! <risa> cuéntanos. También, me, lo que más me gusta de mi mami es que comparte su conocimiento con todos y ayuda para que todas las niñas podamos estar en la tecnología. Qué bien. Pues sí, ¿no? Eso es lo que nos cuenta tu mami y también, pues, muchas de las personas que nos están siguiendo, que, que también les conocen a las dos, que, que sé que hay apoyo también en las redes mm -hmm. y eso. Y, y yo quisiera saber, Ansofi, Sofi, con todas estas experiencias que tú estás teniendo, ¿Qué quisieras hacer cuando tú seas grande? Aunque ya eres bastante, déjame decirte, o sea, todos somos, desde pequeños ya somos personas, personas inteligentes, mujeres inteligentes, pero cuando seas grande, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué, qué quisieras hacer mañana? ¿Qué profesión o qué actividad? ¿Qué quisieras hacer? Me gustaría diseñar robots para que ayuden a los animales y al medio ambiente. Mm. Y estos robots, ¿qué harían, por ejemplo? Mm, me ayudarían a curar a los animalitos y también mm. ayudarían a que el medio ambiente esté sano. Ok, sí, algo, algo, con algún tipo de sensor, algo que diga a lo mejor está sí. muy contaminada el aire, ¿cierto? Con, Ese tipo de cosas. Por ejemplo. ¿Cómo? Perdón, con un es... control también. Ah, OK, de acuerdo, sí, sí. ¿Y tú qué crees, qué les dirías a las personas que están empezando en el mundo de la programación? Por ejemplo, dime a mí, yo quiero aprender a programar. Yo sé cosas muy chiquititas, pero no tanto para mí como para todas las personas que nos están, viendo. ¿qué nos dirías a las personas que queremos empezar en el mundo de la programación? Que la programación es muy buena, que la programación abre muchas puertas. Y que la programación me gusta mucho porque es, es muy muy linda es lindo programar. Y me gustan muchas cosas de la programación para que todos empiecen a programar. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de la programación? ¿Qué te permite? Lo que más me gusta de la programación es que... Es porque se hace en la tecnología y la tecnología me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Pues, como ustedes nos están viendo, Ansofi nos está contando también su experiencia. Creo que es una experiencia, pues, de eso, desde una edad bastante, digamos, temprana y, y es este contacto. Pero de no los ocho solamente... años también voy a programar en Python. Maravilloso. Ya dicen que por ahí en algún otro espacio que tuvimos en el Open Lab, justamente decían, ¿no? Que se empieza por Scratch, luego está este del. donde estás ahora? Sí. En el Box. Ah, recuérdame. Pitoblox. Eso, PictoBlox. Y luego, pues viene este Python. Y ya no falta nada, porque ¿cuántos años tiene Sofía? Ahorita seis, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces en dos años, eh, eh, pues seguramente, quién sabe, dentro de poco nos estará enseñando a todos a programar en Python. Seguramente así será. Eh, y bueno, yo quisiera también eh, preguntarles eh, tanto a Gaby como a Sofi, sophie eh, no sé, que, que nos comenten un poco de esas mujeres de proximidad que las inspiran a ustedes. ¿no? ¿Qué, qué cosas? Qué, ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Si tienen alguna referencia o qué les inspiran, ¿no? De esas mujeres próximas que nos cuenten. Bueno, Gaby, y si Sofi también quiere mencionar algo, pues igual. Coméntenos. Bueno, a mí de ver, la verdad es que todas las mujeres me inspiran algo, ¿no? Todas las mujeres tienen ese componente extra que, que, que les hace especiales, pero en mi entorno... Eh, cerca de mí, digamos, eh, la red de, de mujeres científicas, de ellas he aprendido mucho, me han inspirado mucho, hemos hecho, conozco algunas de ellas, a otras solamente por redes, virtualmente. Pero, pero me inspira mucho el trabajo que hacen. Luego el equipo más cercano con el que hemos trabajado en algunos proyectos de ciencia, que son, somos el, el equipo, el equipo TIC, Está Sandra Sánchez, que es una científica maravillosa, está Jennifer, está María Encalada, está Lore, un, un equipo de, de mujeres científicas maravillosos que, que se han sumado a mis, a mis eh, a, a actividades, a mis propuestas. Hemos puesto el hombro y hemos trabajado por lograr que todas las niñas y las mujeres puedan ser visibilizadas e inspiradas. Y luego yo creo que mi mayor inspiración es Anne-Sophie. Eh, es, es mi entorno, pero ella es mi, mi inspiración. Ella es la que me ha enseñado muchas cosas. Lejos de yo enseñarle, tal vez yo le he podido enseñar cosas técnicas, pero la que me ha enseñado cosas realmente eh, de otro mundo es, es Anne-Sophie. Yo eh, les quiero comentar una experiencia pequeña. Eh, justo cuando ella estaba cursando el... Este, eh, y un curso, es un curso de experiencia de inteligencia artificial que lo organizó SEDIA. Habían realizado un proyecto en la hora de clase y el proyecto básicamente era un, un lector, un lector de, de nombres para clasificar paquetes. Entonces, bueno, yo llegué en la noche y ella me mostró el proyecto que había hecho y me dice, mami, no, no, no me sale, algo pasa, pero no, no, logro, no logro hacer funcionar al, al, al programa. Obvio, yo como madre técnica, lo primero que hice es buscar errores en el código. Digo, Sofía, ¿seguro pusiste algo mal? O tal vez algún carácter no está bien puesto, algún nombre bien definido. Revisar 20 veces el código no me parecía nada raro. Y claro, el problema había sido que mi computadora tenía una cámara súper antigua, entonces no, no leía bien. Cuando probamos en otra computadora, corrió perfecto. Entonces le digo, mira ya, Sofi, me dice, mami, con esto quiero que, que entiendas que nunca dudes de mi capacidad. Yo sé que lo hice bien. Yo sabía que el problema era la computadora, no yo, pero tú insististe en que el problema era, era mío. Entonces nunca dudes de mi capacidad como tampoco dudes de la tuya. Entonces son, son esas cosas ¿no? que a uno le van marcando, le van enseñando y que uno va entendiendo, y que, claro, ella, ella ya viene con, con estas eh, habilidades adquiridas, que para mí no fue tan fácil adquirir esa confianza en uno mismo. Qué importante que es confiar en uno mismo desde que, desde que eres tan pequeña, ¿no? Esa confianza es la que te lleva a alcanzar muchísimos objetivos. Entonces, para mí ella es mi mayor inspiración, porque con lo pequeñita que es, es enorme. Para mí es enorme y es una inspiración enorme. Entonces, sí. ¿Qué mujeres, ¿Qué mujeres de proximidad te inspiran? Las personas que digan. ¡Mami! Tu ¡Mami! Claro, por supuesto, ¿cómo no? ¿Cierto? ¿Y, y, qué, ¿Y por qué crees que te inspira? Bueno, ya, ya lo mencionaste, ¿no? Todo este porque, trabajo que hace. Porque ella siempre ha, ha hecho muchas cosas con la tecnología y eso me ha inspirado de ella, que es muy buena en la tecnología. Muy bien, pues sí, eh, pues sí, qué, qué alegría poder compartir con estas dos grandes mujeres, eh, voy a comentar algunos eh, comentarios que están mandándonos en, en, en las redes, ¿cierto? También experiencias que nos están comentando, voy a voy a comentarlas, nos, nos escribe Rocío, nos dice que cuando estudiaba en la Universidad de Ingeniería, un profesor les dijo, bueno, dice, nos dijo que las mujeres estaban a la carrera solo para dos cosas. Eh, ah, que estaban en la carrera, supongo, para, solo para dos cosas, para distraer a los compañeros y para buscar, bueno, es que se, me parece hasta ofensivo leerlo, sinceramente. la verdad, sobre todo porque hay una niña aquí pero bueno, que estaban para casarse, para no decirlo así, y para, y para eh, distraer a sus compañeros. Eh, y bueno, eh, bueno todos sabemos que hay dificultades y circunstancias, y justamente es, esa es la idea, no que cada día hayan más mujeres, para que luego no sea raro, porque eso es lo que ha pasado históricamente, que, que, que, se, que se volvió raro en un... Periodo histórico en que hayan pocas mujeres, ¿no? Pero eso está cambiando. También Jennifer Yepes nos dice: Hermosa mi querida Annie, and Sophie llegará muy lejos de seguro, nos dicen, seguro que sí. Eh, y bueno, eh, nos, también nos mencionan que hay que, que inspiración escucharlas, chicas. Y es así y, y nos gustaría poder seguir hablando muchísimo más porque sabemos que hay muchísimo más que compartir. Yo soy más bien, eh, yo soy mucho de la idea de comunidades. Les invito a... A seguirlas, a, bueno, sobre todo a, a Gaby, porque asumo que evidentemente en Sofi no, no es que tenga un Twitter o algo así, o, o no sé, pero en todo caso sí que podamos ir integrándonos las mujeres a estas comunidades. Eh, eh, Gaby lo mencionaba y solo para que termine en qué comunidad participes, invites, por Dios, a, a poder participar de estas comunidades, porque la idea es que nos, nos juntemos no y podamos estar eh, también eh, colaborando entre mujeres y haciendo esto más visible. Eh, sí, nuestra comunidad es de eh, mujeres y niñas en STEM. De hecho, eh, nosotros hacemos eh, aquí en Ecuador con el aval de la, de la UIT cada año el foro de las niñas y mujeres en las TIC, que es para abril, para el, el tercer, eh, tercer jueves de abril y que ya lo vamos a ir organizando también. Tenemos muchísimas actividades de visibilización, de inspiración. ¿En entonces ¿cómo se puede de esto, Gaby? ¿En dónde podemos la página, el, el La página, de, el, el link de Facebook es niñas y mujeres de STEM. De hecho, estamos haciendo hoy una campaña lindísima que les invito a todos a que vean la campaña. Estamos visibilizando eh, perfiles eh, de 10 niñas, 10 niñas en ciencia, una veterinaria, una ingeniera mecánica, una programadora de robots, una diseñadora de... de, de, de software, Entonces, eh, tenemos esta campaña y estamos visibilizando 60 perfiles de mujeres científicas también. ¿Y por qué es linda esta campaña? Porque están las mujeres con sus fotos de niñas, dando un mensaje inspirador para las niñas. Entonces, eh, de hecho, Open Lab está mencionado en cada una de las... De, las, de, de los pósters que hemos puesto y hasta finalizar el día tendremos 60 perfiles eh, de velados de niñas y mujeres en tecnología. Entonces esperamos que nos puedan seguir, que nos puedan apoyar en la campaña y que, que podamos llegar a la mayor cantidad de, de personas para que este trabajo de, de inspiración y visibilización se condense. Genial, Gaby. Sofi, Muchas gracias por este espacio. No se olviden también de poder participar en esta campaña y también unirse a estas comunidades científicas de mujeres y seguir participando también y uniéndose a diferentes iniciativas. Eso, muchas gracias a las dos. Fue un placer y espero que sigan eh, inspirando a muchas mujeres más y a muchos hombres, por supuesto. ¿No? Eso, eso también. Gracias a ustedes por la iniciativa. Estos espacios son formidables, estos espacios son espacios que acogen y que luego pueden replicarse y que todo lo que, lo que comentamos o todas nuestras experiencias son tan válidas para que las niñas que vienen atrás y las, y, y las mujeres que hoy han hecho una carrera en ciencia y que no se visibilizan y que están atrás de una puerta, puedan abrir esa puerta y puedan mostrarse, porque el mundo es de retos eh, la ciencia no tiene género y nosotras, la ciencia nos necesita, entonces creo que son espacios ideales, felicitarles por este espacio y felicitar a todas las mujeres y niñas que, que han dado ese paso y han dicho sí a la ciencia. Muchas gracias Gaby y me quedo con esa frase, la ciencia nos necesita, de acuerdo, gran frase. Entonces, muchas gracias y vamos a, a seguir con este espacio. No se olviden de seguir participando. Y muchas gracias a nuestras invitadas. Y vamos a continuar con la siguiente conversación porque tenemos también otras mujeres también que nos inspiran.